El diputado por el Partido Revolucionario Moderno Franklin Romero, al ser cuestionado sobre el acto realizado en esta ciudad de San Francisco de Macorís, lo calificó como apoyo a la gestión de gobierno. Sin embargo, aclaró que como oposición ellos lo ven como acto de apoyo a la reelección. Bueno, ese acto que se realizó, donde ellos tienen todo el derecho de hablar y catapultar las, la gestión de, del presidente Medina, eh, ...que nosotros no estábamos eh, no cuestionando la gestión de Medina... ...lo que estamos cuestionando es la reelección... ...y que está inhabilitado porque la Constitución... ...le prohíbe eh, la reelección, una, una Constitución... ...donde él fue parte de eso en el año 2015... ...por igual también la ley electoral le prohíbe reelegirse... ...entonces, eh, eso su apoyo a la gestión, no a la reelección... ...porque ellos no hablaron de reelección, vamos a estar claros... Eh, ...aunque se vea un acto reeleccionista pues los seguidores del presidente Medina pues tienen que aupar a su candidato entre comillas porque él tampoco ha dicho que es candidato a la presidencia eso lo están diciendo las personas que están a sus alrededores entonces eh, si lo quieren ver como un acto reeleccionista no es un acto reeleccionista es un apoyo a su gestión que yo la veo favorable y nosotros como oposición lo vemos como un apoyo a la reelección por tratarse del presidente en lo que tiene que ver con nuestra provincia eh, esta provincia está clara en lo que es y si nosotros vamos a lo que fue eh, a lo que fueron las elecciones del año 2016, la intención del voto, si hacemos un, una cronología de lo que es la intención del voto, en el 10, en el 12, en el 12, en el 16 y ahora lo que va a pasar en el 20, pues la intención del voto ha disminuido bastante para el PLD. Entonces, la única opción de poder que se entienda es el Partido la revoluc de, el Revolucionario Moderno. Agregó que la población está clara, la única opción de poder es el PRM y en torno a su organización política reitera la unidad de la misma. Aquí nada más hay dos partidos con opción a poder, el y el PRM. En lo que tiene que ver a lo municipal, sí, nosotros estamos unidos. El PRM está unido, eh, tanto lo municipal como lo congresual. Tenemos varios precandidatos que ya en su momento pues, optarán por, una, por un lugar en la primaria que vamos a celebrar y que justamente el 6 de junio nosotros tenemos que presentar las reservas que tenemos ya según la ley de partidos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.